La Facultad de Ciencias de la Salud adquirió un simulador mecánico con el que las alumnas de la carrera de obstetricia podrán simular un parto natural. En realidad se simulan